Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish Swish, wish, swish, swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace El bombero del camión hace del camión.